Nuestra historia comienza en Austria, hace muchísimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de niños y niñas se quedaron huérfanos, solitos, sin que nadie los ayudara. Vivían todos juntos en edificios enormes que se llamaban orfanatos. Pero un hombre con un corazón gigante, Hermann Maynard, Quiso que estos niños y niñas crecieran de nuevo en un hogar con alguien que cuidara de ellos y les diera cariño y protección. Por eso fundó la primera aldea infantil SOS, formada por varias casas donde vivían en cada una de ellas un grupo de hermanos con una mamá SOS. Ya han pasado más de 60 años, pero todavía hay niños y niñas que viven situaciones muy complicadas. Entonces, ¿Aldeas Infantiles S.O.S. qué hace? En Aldeas ayudamos a las familias a fortalecerse para que los niños y niñas no tengan que separarse de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados. También acompañamos a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños. Y algo muy importante... Nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo. Brindamos educación, seguridad y sobre todo mucho cariño para que sean felices y puedan disfrutar su infancia viviendo como niños. Para aldeas infantiles, los niños y las niñas somos lo primero. Por eso ayudamos a más de 600.000 personas en 133 países, en Colombia. Tenemos siete aldeas y muchos programas, y desde aquí apoyamos a cerca de 6.000 niños, niñas y jóvenes a alcanzar sus sueños. Sí, sí, pero muchos más niños necesitan tu apoyo. Únete a nosotros, únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. ¡Ah, un abrazo! Y gracias por estar ahí. Aldeas Infantiles S.O.S., calor de hogar para cada niño y niña.